«Ya los niños crecieron, solo quedamos los dos, y como era de esperarse la casa se nos hizo grande, y más pequeño el cariño, que él confundió con amor. Ahora él ronca en su cuarto, y yo velándolo estoy, porque ha de saber el mundo que mala mujer no soy, y aunque nunca pude amarlo, terminaré mi misión. Dios sabe lo que he sufrido, fingiendo doble moral» cargando un apellido que nunca quise llevar y fingiendo mil orgasmos que nunca logré alcanzar. ¡Cuánto nos sacrificamos las madres! Por mirar a nuestros hijos crecer, por no deshacer el nido que aunque sea fingido es por la sociedad aplaudido y por alguna religión bendecido. Por eso intentamos callar, con un nudo en la garganta y un cuchillo en el corazón, un cuchillo que rasga hasta la conciencia pues al final de cuentas, nos queda la soledad como recompensa. Sí, sí, Dios sabe que lo intenté todo, todo, para poder olvidarla. Pero ¿cómo se puede olvidar aquel ser que se lleva en el alma, clavado como un anzuelo, produciendo dolor y fuego? Llega el otoño de mi vida, frente a frente ante la realidad, Vuelve su mirada y sus palabras nuevamente a mi mente a retumbar esas palabras que un día por cobardía pensé poder olvidar. Me acuerdo cuando me dijo, estando yo entre sus brazos, la vida no es tan larga como parece y el amor tan débil como tú crees. Por eso debes pensar qué quieres hacer, si continuar tu mentira o enfrentar tu verdad. Si decides seguir fingiendo, serás la mejor actriz, actriz de tiempo completo, pero serás infeliz, porque hasta en tu última actuación verás que te acordarás de mí. Si decides gritar tu verdad, enfrentaremos al mundo hasta tener libertad, pues no hay obstáculo alguno que no se pueda vencer cuando el amor es el arma que nos va a defender. La retiré de mis brazos y le di el beso del adiós, aquel beso de despedida que fue mi más grande error, porque a partir de ese momento se me murió el corazón. La alegría se fue con ella, caminando por otros rumbos. A mí me quedó el silencio, el título de señora, los hijos que ya partieron y el marido que ronca solas.